En este apartado vamos a importar referencias desde la base de datos SiteInfo utilizando Save to Redworks. Vamos a realizar una búsqueda. Presionamos en el botón Save to Redworks. Se abre una barra lateral desde la cual seleccionaremos las referencias que nos interesen y las guardamos en Red Word. Aquí tenemos nuestras dos referencias. Vamos a seleccionarlas y desde aquí podremos asignarlas a una carpeta que ya tengamos creadas o a añadirla a una carpeta nueva. En este caso vamos a crear una nueva. Y ya vemos aquí nuestras referencias. También podremos verlas en último importado o en todos los documentos.